Amigo ya hemos vuelto de publicidad y, y bueno, primero de todo voy a presentar a Tony Antonio, uno de los mejores humanistas que tenemos aquí en España. Don Tony, ¿cómo está usted? Pues buenas noches, muy contento de es estar Tony aquí. Tony Antonio o Tony Montana? No, es Tony Antonio, el Tony Montana. El Tony Antonio me bautizó, fíjate, Bobby de Glané, que tú ni la habrás conocido. Eso me lo puso Bobby de Glané cuando yo tenía 22 años. Ah, fíjate bueno. si ha llovido ya. Pues eh, Tony, nos vimos hace poco porque me pusieron la boina la peña de la boina pusieron la boina sí te estás ahí porque te tú también te eres miembro de la peña te impusimos la boina y es, es una asociación muy bonita y ahí sabes que había generales hay gente de muy buena gente y bueno lo que hacemos es poner una boina semana eh, una vez eh, a ahí vez. están las imágenes ahí con María Ramos con María Ramos que me puso la, la boina ahí con compañeros es de las eh, pocas mujeres que tiene ¿eh? normalmente siempre que se suele poner a hombres pero bueno estos son son así. Esto lo hizo Alfredo Mestoy, ¿eh? lo sí, Alfredo sí, sí. Mestoy, que es el presidente. Y, y ahí, mira, ahí tenemos a José Luis, que claro. fue el que, eh, digamos, me metió en, en esta gran peña de hermandad. Y la bueno, la ahí está ya la foto. Se eh... sienta muy bien, ¿eh? Sí, sí, la no, verdad es que sí. No, no. Tenía yo dos lo de, la de, la de Bilbao, la hostia, paso de Bilbao. ¿eh? <ríe> casi, casi. Yo tengo un primo hermano que se llama Jesús Ángel Rojo, que es de Bilbao. Vale, no, entonces, eh, claro. claro es, pues, pues algo de Bilbao tendría. Se te sienta bien. <risa> Señor Soléche, usted también es miembro de la Peña de la Boina. Sí, sí, yo tuve el honor hace 20 años, que Alfredo, 20 o 25 años, cuando estaba en Currito. Claro, cuando lo hacíamos en Currito. Claro, exactamente. Entonces, Alfredo, me estoy? Tuve el honor de que me impuso la, la Boina. Eh, y lo que pasa es que, bueno, por las tareas varias no no ha no, asistido, vale, no el pero en efecto, el, eh, los miembros de la peña eran gente extraordinaria, en calidad humana. Pues, pues amigos, son gente única. Es. El próximo pa, para la boina, pues será nuestro querido Fernando Martínez Dalmoto. Está aquí un fuerte abrazo a todos los amigos de la peña de la boina. Y como he dicho antes, también un fuerte abrazo a todos los amigos de ese bar de Oro y Plata. Y vamos ya con otros temas. Luego iremos con el señor Tony Antonio que vamos a hacer una larga entrevista. Pero vamos con otros temas que es sobre todo lo que está pasando en la guerra de Ucrania. Y para hablar de esto tenemos a Mabel Petit al otro lado del Atlántico. Buenas noches Mabel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gran saludo desde acá, desde Nueva York.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 sino también a lo largo de la historia, al menos de los últimos siglos. Vamos a continuar porque, lógicamente, la OTAN está muy comprometida en esta guerra y al parecer ya han salido datos de todo lo que ha mandado al frente de, de guerra y concretamente dice la noticia que la OTAN revela que ha entregado a Ucrania más de 1.550 vehículos blindados y 230 tanques esto es una apuesta muy grande por Zelensky para poder parar a Putin, ¿no? Así es, y también los fondos y todo lo que ha sido el asesoramiento de las tropas y el uso de tecnología de alto nivel para que eh, tanto la inteligencia del gobierno de Zelensky como las tropas que están eh, postadas en los puestos de comando, ...tengan información privilegiada sobre los movimientos que dan las tropas rusas. Ahora eh, se está discutiendo también acá qué influencia puede tener, por ejemplo... ...estas propuestas que se están haciendo de acabar con la guerra y el mercadeo que se ha hecho... ...tanto desde los países miembros de la OTAN como desde eh, empresas independientes desde acá desde Estados Unidos para seguir incrementando el precio y también los contratos de producción de armas. Este tema hay que verlo con mucho cuidado, Jesús, porque aquí en el Congreso de los Estados Unidos se están discutiendo cosas que parecían ser secretos del gobierno de Joe Biden, pero que a raíz del el cambio de mayoría en la Cámara de Representantes se ha pedido información de todo tipo. No sabemos si el gobierno federal lo va a entregar o no, pero desde el punto de vista, normativo debería hacerlo y los miembros de los comités están dispuestos a llegar hasta el último momento, al menos eso es lo que ellos han señalado esta semana, en relación a la influencia y a los verdaderos intereses de Estados Unidos en el marco de la guerra de Ucrania y también los gastos que se han estado generando y los contratos para la producción de armas. Aquí también se está revisando Jesús con mucho interés todo lo que ha fluido Estados Unidos a través de la administración Biden en la toma de decisiones de la OTAN ah, son muchas las críticas que se han hecho desde varios países miembros y ahora eh, lo que más ha sorprendido porque pareciera que va a avanzar de alguna manera es el hecho de que un país, una potencia que quiere sustituir a los Estados Unidos en el ámbito internacional como China, sea la que llegue a una conversación franca con Zelensky y que eh, si bien no está concreto qué es lo que va a pasar pareciera que ha convencido a Zelensky de poner fin o de llegar a un acuerdo con Rusia cosa que anteriormente no se le había dado tanta importancia por eso hay críticas aquí y se preguntan si realmente la administración Biden está interesada en la paz en Ucrania o más bien en el negocio de mantener la guerra Mayor muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo del Rojo y como siempre recibe un gran abrazo Igualmente para ti y para toda la audiencia. Un saludo desde acá, desde Estados Unidos. Y lógicamente son muchas cosas las que ha contado Meibor, señor Solaeche, sobre todo esos tres puntos claves para acabar con la guerra, que me gustaría que me diera su opinión. Bueno, eh, Zelensky pidió al presidente Xi de China eh, que fuera a visitarle y el presidente chino pues amablemente le ha dicho que, que no. Sí, pero se ha reunido por teléfono. Le había pedido porque han pasado por por Ucrania, ha pasado absolutamente el totus revolutum de todos los líderes mundiales, pero claro, cuando le dice dice Zelensky a mí, yo quiero, yo quiero, ese término no se utiliza nunca en diplomacia, yo quiero que el presidente sí venga a Ucrania. A Kiev. El presidente sí amablemente le ha dicho que no está por la labor de coger el avión y perder el tiempo con él. Bien, eh, en estos momentos eh, la inversión en defensa es tan fuerte como comparable porcentualmente como la época de la Segunda Guerra Mundial y luego la posterior Guerra Fría. El negocio de, de los grandes lobbies, de la gran industria armamentística eh, americana es brutal. O sea, lo que están vendiendo es, es impensable. España, que no llegábamos, hacíamos un 0,7 escaso de las inversiones presupuestarias. Eh, tenemos ya un, un proyecto de elevarlo al 2%. Lo que es España son todos los países de la Unión Europea. Esto supone cientos de miles de millones de euros en inversión en material bélico, que lógicamente no estaba presupuestado. Eh, y que con esta guerra de Ucrania y Rusia pues se, se ha activado. Tampoco olvidemos el interés de Estados Unidos en desgastar a Rusia en esta, en esta batalla. En fin, a mí me parece que lo de los 200 carros de combate que se han mandado a, a Kiev, eh, yo los tengo que ver. De momento los americanos no han mandado los abras. ¿eh? Los americanos dicen que sí que sí que sí, pero de momento los demás países me compráis y, y todos juntos vamos ¿eh? a aportarle ¿eh? vosotros con vuestro dinero y yo con el material que previamente me pagáis. Pero ya hasta que no vean los abras allí los A2 americanos en territorios de Kiev, en fin, vamos a ver un poco cómo es. Eh, ese apoyo definitivo de Biden. En efecto, China lo va a poner orden, porque China en estos momentos es el líder. ¿Pero usted cree estancia. que va a haber paz? ¿Sí o no? Es que depende de las elecciones. Esto se va a confabular en las elecciones de Estados Unidos de Biden con Trump. ¿Va a ganar Biden? Si, el, si, el ticket, si al final el enfrentamiento es Biden-Trump, no dudemos que va a ganar Biden. Uh -huh. Señor Dalmao, ¿ganará Biden de esa forma que ganó en el año 2020? Eh, pero si no gana a Biden, ¿puede ser determinante que la momia no llegue de nuevo al poder para que se acabe la guerra en Ucrania? Totalmente, yo espero que gane Trump, para mí Trump es el que puede llegar a conseguir la paz en Europa y, y la paz precisamente con Rusia y la amistad con Rusia también en determinados momentos y parar también el resto de, de cuestiones que tenemos como daños colaterales. Pero para centrarme en lo que estamos viendo, estamos viendo la consecución o, o, o, del, el, o el seguimiento del, de la doctrina Monroe de, en, en 1823 fue cuando se consolidó, se consolidó esta doctrina Monroe que era América para los americanos, pero el resto es que la, lo cierto es que se han comido el mundo. ¿no? Se han comido el mundo en dos guerras mundiales y en la reconstrucción de las de, posterior que ha habido de estas dos guerras mundiales. ¿no? De esto han aprendido muy bien. El plan Marshall que ellos implementaron directamente para Europa es lo que ellos quieren implementar en este momento, con lo cual ahí tenemos la respuesta, por un lado ganan si mantienen la guerra, en cuanto muy bien, como muy bien dice Juan el, el hecho es que eh, es, les estamos comprando el material para luego enviarlo a la guerra pero primero se lo estamos comprando yo, evidentemente, tenemos que ver los Abrams a dos en Kiev o donde tengan que estar, eh, en la frontera o, o donde tengan que ir ¿no? eh, y, y la segunda parte de todo esto es que también ganarían con esa reconstrucción porque ese nuevo plan Marshall que se implementaría directamente en Ucrania, eh, nos llevaría entender que se está comprando su material, se está comprando su política y se está comprando evidentemente todas las materias primas para la reconstrucción de, de Ucrania y no nos olvidemos que para de Ucrania está Europa, porque nosotros también nos estamos dejando mucho dinero, tenemos un problema energético y tenemos un problema también económico, con lo cual eh, seríamos dependientes que ahí entrarían en juego las elecciones americanas de una administración como sería la de Biden o una administración que sería la de Trump. Yo espero que sea la de Trump porque evidentemente los europeos tenemos más que ganar. ¿Y usted espera que sea Trump? A ver, es que eh, no son deseos personales. La realidad es tozuda. Y la realidad dice, según las últimas encuestas, que el 38% en un enfrentamiento apoyaría a Biden y solo un 34% apoyaría Pero a Trump. Pero un 38% de los muertos apoyan a Biden y un 34% a Trump, porque de los vivos seguramente que la mayoría apoyaría a Trump. Eh, vamos a ver, eh, Biden... Desde los 30 años, y tiene 82, es senador. Uh -huh. Biden es, uno, es el que negoció toda eh, la política exterior de Obama. Con tu tancamos sí. De la política exterior con Obama. Ojo con Biden, que aunque veamos que es un abuelito, no es el abuelito de Heidi. Biden es un auténtico killer. Conoce absolutamente... Ahora precisamente va a venir el tema de la deuda americana, que lo mismo le suspenden la emisión de deuda y tiene que suspender una semana eh, el, eh, el gobierno, porque no le dejan el techo de deuda, no le van a dejar de emitir. Pero es que no olvidemos que en el 2011 quien negoció el techo de la deuda con Obama, fue Biden. Entonces, cuidado con el abuelito, que el abuelito es un killer. ¿eh? Que, es, que este señor lleva 50 años manejando lo que es el Capitolio, maneja todos los grupos de presión de Estados Unidos y Trump no deja de ser un parvení, que ha estado cuatro años, uh -huh. que ha hecho lo que ha hecho, que nadie se lo puede negar, pero ojo con Biden. Pues amigos, vamos a cambiar, ahora sí que radicalmente de tema. ...porque vamos a empezar a hablar con nuestro querido Tony Antonio... ...que se reía... Cuando hablamos de Trump o Hombre, sí, por lo de abuelito y tal. Hombre, pero, yo, prefiero usted, Trump. yo prefiero usted ¿qué, qué le gustaría que gane? Lo primero, me, no me da miedo usted porque bueno, soy mayor, pero no tanto. Tony. Yo prefiero Trump. Creo que ha sido de los pocos presidentes que no, no metió a su país en guerra, sí. firmó muchas cosas. Eh, o sea, estará loco, no estará loco. Pero igual que me voy también por, por el cómico de Ucrania. Tener un presidente que es humorista, pues también tengo que apoyarle. Es que es el primero. <risa> pues, ¿Te imagina usted, o, o te imaginas tú, tú? tú? Tony... Eh... Yeah. Que, se, que te postularas <risa> si e aquí un programa especial, una serie especial como a Zelensky y luego te postuláramos como hizo Soros con Zelensky para que seas el presidente de, de España vamos, yo te digo una cosa, mi voto lo tendrías, porque pues te seguro decir, que mejor que Sánchez lo harías. Te puedo decir que esto ya se planteó hace años yo he fundado ASUMES, <risa> que es la Asociación del Humanismo Español, y Luis Aguilé que en paz descanse, en un homenaje que me hicieron, dijo si Ronald Reagan ha llegado a ser presidente de los Estados Unidos, con lo mal actor que ¿por qué Tony Antonio no puede llegar a ser presidente? Creo que funcionaría más. Yo ahora estoy dando unas conferencias que las llamo Haz el humor y no la guerra. Ajá. porque haciendo, teniendo humor y teniendo amor se acabarían las guerras si luego no hubiese que reconstruir no se harían guerras, pero ahí están todas las empresas luego para levantar los edificios y bueno, y a lo mejor Florentino le toca algo y podemos fichar a Jala <risa> o Mbappé o a Jala yo prefiero casi Jala porque sí. le va, no le vamos a cargar ahora a la semana que viene <risa> la siguiente Copa de Europa? La decimoquinta, hombre yo soy desde que era niño madridista aunque el personaje que más popularidad me ha dado en mi vida es la imitación de Jesús Gil ...cuando salía yo con mi máscara... ...y bueno pues eh, hasta que se enteraron en la red que yo era del Madrid... ...y me tiraron de todo el ¿Cómo, ¿cómo, cómo, ¿Cómo actuaría Jesús Gil si estuviera ahora vivo... ...y viera cómo gobierna Pedro Sánchez. Usted una yo, sería, pues, me, yo sería como el Donald Trump ese. Ah, hostia, con uno, está con otro, imperioso... ...y acaba con la guerra en dos días. Si tú hablar, chaval, agua, para dinero... ...y hacer puñetas y sobres. <risa> Eso Doni, no lo había mitad desde que murió. Es verdad, es verdad. Me ha sacado algo raro. Tony, <risa> eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué proyectos tienes ahora...? Eh? Dentro de tu vida profesional como humorista. Pues mira, el mes de mayo tengo seis galas. Ayer estuve actuando en La Pedraja del Portillo, en Valladolid, eh, dando conferencias, estoy dando conferencias, actuaciones. Eh, tengo un espectáculo con mi hijo, que es el único hijo de humorista en la historia del humor en España. Que yo sepa, no ha habido un humorista que haya tenido un hijo humorista. Ajá. Ni Típico, ni gigante, y yo sí. Entonces tenemos un espectáculo que se llama El humor más familiar, Tony Melero y Tony Antonio. Esto en mayo, luego en junio, entrego los premios Ancho Panza, que hemos creado en nuestra asociación y se lo vamos a dar por desde Con la Iceta, ¿no? ¿Eh? Con IZ, ¿no? ¿Con IZ? No, no, no. no. <risa> <risa> los premios Sancho Panza los damos en Asume, la Asociación del Humorismo Español, y te puedo decir que damos luego un premio eh, institucional, que lo tiene desde la Duquesa de Alba, que se lo dimos en vida, o al Papa Risinger también, y luego se lo damos a todos los humoristas, pero este año lo recibe también el alcalde de Madrid, Karina, Académica Palanca, mano local eh, bueno, muchísimos compañeros, hacemos una gran fiesta, y luego las galas de verano, o sea que no me quejo, para la edad que tengo, como, como digo pues cada vez mejor, porque la gente desde la pandemia quiere reírse. Ayer estaba, era un centro cultural, había, entraban 200 personas, pero había como 50 afuera escuchando, porque no podían verme y entrar. Y después de un cuarto que estuve contando mi vida, pero con humor, la ovación fue tremenda, se pusieron de pie, o sea, yo ayer me emocioné. Es muy bonito, ¿por qué? Porque la gente quiere reírse, están altas. Estamos hartos de ver eso, de ver peleas, de ver mentiras. O sea, lo de los tanques para mí es como los pisos de Pedro Sánchez. Primero tengo que ver los pisos y luego a ver quién se mete. Claro, primero de Los pisos ¿no? Bueno, yo no me quiero meter con él, pero claro, a mi tío le dieron un piso. El, el plan de la vivienda que hizo Francisco Franco en San Blas. Y mi tío ha vivido ahí toda la vida hasta que ha muerto y ahora está un primo mío. Eso sí lo he visto, estos 900. Es que son 90.000. ¿Sí? ¿Tú crees? ¿90? Bueno, ¿tú te lo ha crees? Prometido, primero prometió 50.000 o 40.000, yo, yo creo que llevas por el millón de viviendas prometidas. ¿Y tú te lo crees? Hombre, yo es que confío mucho en mi presidente de gobierno. Me llena de orgullo, satisfacción y alegría que te creas todo esto. Yo sigo en Dubái, pero yo me lo llevé, este se lo está llevando. Luego, luego hablaremos de, de su majestad, el rey, y de su supuesta, su supuesta hija. Eh, te quiero hacer una pregunta. Tú eres una persona que te dedica a su humor. Por ejemplo, cuando ves el, que en... en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 Sin ir a Televisión Catalana, te hablo desde el 82, a mí me hacían entrevistas, Jordi L.P., que era un amigo mío, con el que estábamos en Telecinco mucho tiempo, sacamos un disco, pues hace unos años, Bigote Rocé Miguel Caiceo, Toni Melero y yo, y le dijimos acá esto, estábamos en un crucero del grupo IFA, íbamos actuando todos, Bigote, eh, Jordi L.P., Académica, muchos, muchos humoristas, y entonces me dijo, no te puedo llevar, digo, ¿por qué? Y dice, ¿por qué no? hablas catalán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 Atención, dice, el nuevo novio de Isabel Presley y él a, a la nobleza, Sí, sí, sí. Dice, el pasado mes de diciembre marcó el fin de la relación de ocho años... ...entre Isabel Presley y Mario Vargas Llosa, según informó la revista Hola, en exclusiva. Presley aclaró que no había terceras personas involucradas... ...y pidió a los medios de comunicación respeto en esta decisión. Pero tras su separación, la reina de corazones ha sido noticia por su supuesta amistad... ...algunos llaman relación con Alfonso X... El viudo y heredero de la duquesa de Alba, algo que ya se comenta mucho en la nobleza española. La pareja fue vista cenando en un restaurante de la zona de Chamartín Martín, en Madrid, junto a amigos comunes como Nuria González, Tomás Terry, lo que desató rumores sobre una posible relación entre la madre de Tamara Falcó y el último amor de Doña Cayetana. Eh, Tony. Yo no me creo esa noticia porque mi ex es un tío muy coherente y no me lo creo, así que... No, pues no lo veo, fuera de la imitación. Es una pena, yo cuando, cuando eh, la duqueza, No se le escapa a ninguno, eh, se no se, escapa. se le escapa a ninguno a... A, a, no, a, a la reina de corazones No, a ella sí, pero yo no creo que... ¿La, la... conoces tú personalmente o ¿no? No, no? no, es de las pocas personas que nos he Pero la duquesa no, no sí intentado, Ella no ha intentado nada contigo ¿no? Estoy tan, tan feliz de que, que se vaya Conociendo gente pero, es, que, es que bueno, es la reina de corazones y lo tiene que ser, porque además lo sabe escoger Yo no creo que, que el ex de la duquesa Tenga nada que ver con ella, no me lo creo el Señor eche ¿un nuevo amor Para la reina de corazones? No, a ver, el view el, el, el, el de la duquesa doña Cayetana es un hombre del mundo de la cultura es un hombre con mucho prestigio eh, con, en fin, con unos conocimientos eh, culturales eh, fabulosos y yo no creo que esto no deje eh, solamente sea un, un, un tema coyuntural que hayan podido acenar eh, para dar pábulo porque no olvidemos que, que esta señora es famosa por dejarse ver, vive de su imagen qué mejor que esa que si no, si no usa, puede salir a cenar, siempre que salga, le van a decir que está enrollada, yo creo que no, no, no les veo de parada. Mira, Tony, la reina de corazones, sí. tenemos que, hemos hablado de ella, pero ahora tenemos que hablar con el rey de corazones, que es nuestro querido Fernando Martínez Dalmao. Don Fernando Martínez Dalmao, usted que es el rey de corazones de Madrid, que arrasa por la noche, por la tarde y por el mediodía, y no se le ha insinuado usted la señora Pérez. Bueno, muchas gracias por los halagos, pero evidentemente es evidentemente resultón, pero inteligente, ¿no? no el guapo tonto, sino el resultón inteligente, ¿no? que, que yo creo que es, más, que es mejor ¿no? Y, y, y creo que es más interesante. No, yo, yo lo que siempre digo en estas cosas y como tengo conocimiento de ello, pues que muchas veces eh, hay que alimentar el, el hecho como, como, como si fuera carnaza ¿no? A, para los medios de, de corazón, de la prensa del corazón, de muchas cosas, de Evidentemente, yo creo que, que la ex-mujer de, de, de Julio Iglesias pues eh, es una persona de libre. Boyer, y bueno, y de Boyer, sí. yo ya he perdido la cuenta. Yo ya es problema, me, me quedé en los del Madrid. O sea, los <risa> demás ya no. Yo prefiero los del Madrid, ¿no? Eh, entonces, eh, yo lo que creo es que es una persona libre que puede hacer lo que quiera. Eso es lo, lo primero de todo. Y lo segundo, que evidentemente, pues un rato agradable, bueno, yo, una persona yo, yo, usted, lo puede pasar con quien usted, sea, usted ya sea cenar por donde otra se mu... cosa. Usted ya sabe dónde no, se, se mueve por San Martín. Sí, bueno, prepara, sí, algún restaurante, bueno, hay... Para ¿eh? su flecha, sus arcos para lanzárselo. Eh, bueno, yo en este momento eh, presumo, presumo de, de, de que, bueno, pueda haber algo, pero que todavía no... No, no no ha finalizado ese algo no con lo cual eh, en este momento una, una estratégica retirada es el momento de hacerla porque está, está como el del Bernabéu que no termina de estar verde. exactamente que <risa> o se cambia o se renueva pero, pero no se puede quedar como jugador, está que no teniendo. sí sí vaya el Barcelona que no puede jugar de día porque le pega el sol Y pues, esto es tremendo ¿eh? vaya el, no, el Barcelona tiene problemas pero siempre de todo tipo hasta mentales hasta de árbitros hasta de árbitros pues vamos a continuar vamos a continuar con esta noticia que dice que William Levy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 prácticamente a lo que sería el cortejo a unos niveles muy bajos. ¿no? Muy bajos. Pues vamos a aprovechar, amigos, pues ya que tenemos aquí a su majestad, el rey emérito, a preguntarle por la siguiente noticia. Pues bueno. Dice, Alejandra de Rojas es la hija oculta de Juan Carlos I, a ver si nos lo ponen... Ahí, en Ahí lo tenemos, eh, una nueva bomba ha llegado a la corona española en forma de paternidad. El que podría ser el secreto mejor guardado de Juan Carlos tiene nombre y apellido. El libro V de José María Odmo y David Fernández ha desvelado que el marido de doña Sofía habría tenido una cuarta hija después de la infanta Elena, la infanta Cristina y Felipe VI, fruto de una relación extramatrimonial con un... Una de una Aristócrata, que no me sale la palabra su nombre es Alejandra y con todos los detalles aportados se confirma que se trata de Alejandra de Rojas hija de Charo Palacios y un rostro muy conocido en el mundo de la moda aunque el libro se ha limitado a comunicar su nombre eh, Majestad, ¿qué ha hecho usted? Bueno, yo, yo es que no me acuerdo, hace tanto tiempo, pero ¿cómo voy a tener una hija que se apellide Roja? <risa> vengo contigo, pero es imposible, o sea, yo me acuerdo de Codina, pero yo ahora vengo a San, a, San, a, San, a, San, a, San, a Galicia y no lo paso muy bien, yo no me acuerdo de esta muchacha, yo no la Usted no solo tiraba tiros en los no, safaris, tiraba no también pune. tiros por todos los lados, ¿no? Bueno, yo es que tengo una puntería muy buena, bueno, y Froilán también, acuérdate, nosotros pegamos tiros toda la familia, pero yo de eso era un tirito. A mí, o sea, que lo a mí miente, me gustan los lo reyes lo y las reinas y las bárbaras. Ah, la bárbaras. O sea, las reinas bárbaras le gustan a usted. Bueno, yo... Tú lo o la bárbara como, reina Cogedlo como quieras, <risas> a ella le gustan los elefantes. listo el eh, Cristo. Señor Alma, usted, después de que el rey, es verdad que el rey ha mentido de que esta señora fuera su hija, pero si fuera su hija, ¿esto cómo afectaría digamos, a la línea sucesoria y cómo afecta, digamos, a la corona, a Felipe, que en estos momentos está en una situación, digamos, pues un poco delicada? ¿no? Yo creo que no le afecta en nada porque, porque en este momento está la institución, yo creo que está fuerte. Lo, lo que, además yo voy a lo que representa la institución, que es la unidad entre todos los españoles y además es la garantía de seguridad jurídica y de igualdad y sobre todo de la nación española. ¿no? Eso para mí es lo fundamental. Pero yo, y siguiendo un poco de con con, con, el, con nuestro amigo, pues yo lo que pensaría que diría el rey sería «Perdón, me he equivocado y no lo volveré a hacer». ¿no? <risa> bueno, yo pregunto ya, ¿no? en serio… Si ahora mi segunda nieta dice que se llama Manolo, será la heredera. No, no, si, si, su, si, si, ley... su, hija, si su hija dice que bueno, se llama mi nieta, Manolo. Mi nieta, la segunda de Felipe y Leticia, que Leticia no es muy no de derecha. Ah, Entonces ella dice, me llamo Manolo, si no pedase será la reina. Digo yo, pregunto, por ley. Sí, entonces, por ley, sería. Pues entonces, sería este Manolo, Manolo, sería el próximo rey de España Manolo I. Pues yo la veo más guapa encima. <risa> bueno, son pequeñas bromas, pero sí, plantearon puede, puede, puede pasar. Ser, puede ser. Pues, eh, Tony Antonio, muchísimas gracias por a haber ti. estado aquí en el Mundo al Rojo. Señor Dalmao, muchísimas gracias. A vosotros, muchísimas como gracias, siempre. señor Solaiche. Y a todos, amigos de la Resistencia, muchísimas gracias por haber estado allí. Recordarles que sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria.